migración aquí nos viene siguiendo. Todos vamos corriendo, mis niños. Todos vamos corriendo porque nos vienen siguiendo. Nosotros, como inmigrantes, no sabemos que a una ley es, que nos creen en quitar la libertad. Yo salí de República Democrática. De Yo tengo la mujer de mi niño que tiene 8 años. Yo ayuda. México ha venido transformando su política migratoria. Ha militarizado la migración ha construido un muro militar en contra de las personas más vulnerables de la región. Personas que vienen huyendo de violencia extrema, de desastres climáticos, de racismo, de discriminación y que salen de su país porque requieren sobrevivir. La Guardia Nacional ha participado en acciones de control migratorio a lo largo del país. Hay muchas razones por las cuales su participación debería de prohibir. Vemos con mucha rabia y con mucha frustración cómo México, lejos de brindarles la ayuda humanitaria y la seguridad que merecen, pues pisotea sus derechos bajo el yugo de las botas negras. Recabó testimonios de personas que en su intento por ingresar a los Estados Unidos de manera indocumentada fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional y entregadas a agentes del Instituto Nacional de Migración. Es como si este gobierno no tuviera suficiente con tener a los militares en las calles, en los aeropuertos, en los vías de comunicación. Ahora se ha tomado esta cruzada por meter a los militares a las oficinas. Imaginamos por un momento cómo sería tener que ir a sacar una licencia de conducir ante un militar armado. Aquellos hechos que vienen llamando nuestra atención a partir de las distintas reformas en nuestro marco normativo que posibilitan la actuación de agentes de Guardia Nacional y agentes de Fuerzas Armadas en tareas migratorias. Hay Algunas de, de nosotros haitianas nos violaron, robaron, robaron robaron, nuestro dinero, lo que tenemos en el bosque sí, y mataron a muchos, muchos haitianos, violaron y mataron a ellos. Lo peor que he visto en mi vida, lo peor es que como uno maltratando como peros ahí, como ladrones. Yo, como mi como familia, mis hermanos no está haciendo nada, solamente son pidiendo que pasamos nomás para dejar el país.